Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver rápido cómo se elimina una página en blanco de nuestro archivo de Word y cómo podemos eliminar cualquier tipo de página en nuestro documento de Word. Simplemente nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo una página en blanco en el archivo, aquí tengo mi primera página de este documento, la segunda está en blanco y la tercera tiene letra. Ok, tengo tres páginas, la segunda está en blanco. Vamos a darle aquí para ponerlo más chiquito y ahí yo veo mi documento completo. Simplemente cuando tengo una hoja en blanco es muy probable que yo tenga un salto de sesión o un salto de página. Simplemente le vamos a dar a inicio y este botoncito que está aquí nos va a decir si tenemos un salto sí o no. Entonces ahí fíjense donde me dice que en la segunda página... Yo tengo un salto de página. Por eso es que te existe esa página en blanco. Simplemente nosotros vamos a darle a borrar ese salto. Puede ser salto de página, salto de sesión. Pueden ser diferentes tipos de salto. Y ya se eliminó. Si se fijan, vamos a ponerlo pequeño. Se eliminó. Entonces, en este caso vamos a eliminar la última página. Nos vamos Y damos un clic en la última página. Y simplemente le damos la tecla a borrar. Y ya fíjense cómo se eliminó el documento. Entonces, simplemente para quitarlo, volvemos aquí. Y ya yo tengo mi documento normal. Así que espero que les sirva de ayuda este video de cómo se elimina una página. Es simple y sencillo. No olviden suscribirse y darle like.